para que youtube te notifique cuando hagamos videos nuevos bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a todas las chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todos suscríbanse compartan activen la campanita de notificación sigan en todas las redes como el rincón de roce y esta es la lista de materiales que vamos a necesitar para elaborar este hermoso arete Tenemos silla de la número 8 silla de la número 11 Cristales del número 4 Tenemos un topo de 8 milímetros en su diámetro Tenemos cristales del número 6 en dos tonos diferentes Tenemos tijera pegamento I6000 y tenemos aguja e hilo, recuerden que todos los materiales pueden ser sustituidos por el color o el material de su preferencia, bien vamos a hacer esta parte primero vamos a hacer esta parte de aquí arriba primero y vamos a tomar una moza silla número 8 Intercalada por cuatro cristales del número 6. Así de esta forma. Lo llevamos hasta abajo, hasta la parte de abajo. Lo vamos a repasar. Así de esta forma. Sosteniendo la punta del hilo. lo repasamos y nos quedamos en la silla. a esto vamos a hacer dos nuditos apretaditos bien apretado. vamos a hacer otro así de esta forma que no se suelten y vamos a dejar este y vamos a dejar este sobrante aquí para luego cortarlo. Bien. Nos vamos a pasar, ahora vamos a pasarnos hacia la mozasilla de la número 8. Vamos a salir a la mozasilla y vamos a trabajar con las mozasillas del número 11. Son estas. Y aquí vamos a sostener esto aquí yo voy a hacer esto, voy a pasarme la mozacilla y esto lo voy a hacer dos veces, así ahora aquí voy a pasarme, ya que lo hice una sola vez ahora lo voy a hacer otra vez y me voy a pasar al cristal siguiente al cristal que tengo de frente ¿Ven? y queda aquí debajo quedan dos Bien, en el cristal, ya que estoy parada en el cristal, voy a tomar una mozasilla 11, un cristal 4, una mozasilla 11 y un cristal... Miren, esta será nuestra próxima secuencia. Pasamos por a través del cristal y nos vamos a detener en la mozasilla del número 8. de esta forma aquí vamos a repetir la misma operación que hicimos al principio lo mismo paso vamos a repetir este paso que hicimos aquí entramos una vez alamos nuestro hilo y lo vamos a hacer de nuevo así de esta forma y aquí pasamos al cristal halo mi hilo para que no me quede nada flojo simplemente lo que estoy apretando aquí aquí voy a tomar una musasilla, un cristal y una musasilla, voy a entrar el cristal por el lado contrario del cristal mira donde sale el hilo y me detengo en la musasilla en la musasilla. no perdón vamos a devolverlo no. lo hice mal lo vamos a devolver ok Bien, ahora sí miren ya que me devolví y saqué mi hilo mire, en vez de seguir abrazar el cristal vamos a entrar por el cristal que tenemos que tenemos arriba y vamos a entrar en la musasilla. Ven, así vamos a hacer esto y vamos a pasar por la moscasilla 8 para esconder el hilo y nos vamos a detener en la 8 que está de frente y aquí repetimos el paso 3 otra vez tomamos 3 así de esta forma y nos vamos a quedar en el cristal acomoden su hilo traten de que quede una arriba de la otra y aquí tomamos la siguiente secuencia una moza silla un cristal y una moza pasamos por la moza silla y el cristal nos pasamos y nos vamos a detener en esta mozasilla y tomamos otra vez aquí terminamos ya este paso 3 y lo vamos a hacer de nuevo 3 así acomoden el hilo aquí estamos se acuerdan de este sobrante que está aquí, entonces este lo vamos a cortar este sobrante y para que hilo, nuestro hilo no se vea, subimos por la mozasilla que está debajo, de esta forma, tomando una mozasilla para cerrar esta parte, así. Entramos a través del cristal. Vamos a subir otra vez aquí dar una vuelta entre las mozasillas que tenemos en la parte de arriba y vamos a apretar para que esto quede apretadito bien ahora vamos a bajar hacia las mozasillas que tenemos en la parte de aquí abajo Vamos a trabajar con estas mozasillas y vamos a subir hacia la mozasilla del pico, ¿sí? la que está en el centro. Así de esta forma. Y aquí vamos a tomar tres mozasillas de la número 11 y vamos a trabajar de pico a pico. Así. Tres. Otra vez, tres, y tomamos tres para terminar. Y buscamos esta, la, la ponemos para un lado para que puedan ver el pico. Y aquí está, ¿Ven? antes de cerrarla porque tenemos que repasarla y cerrarla vamos a tomar nuestro pegamento de 6000 y vamos a tomar un poquito no mucho es simplemente para asegurar nuestra pieza así de esta forma y la vamos a poner aquí y vamos a hacer esto vamos a alar nuestro hilo de esta forma ¿ven? que del topo sujeto entonces aquí vamos a repasar de esta forma repasamos y alamos mientras seca esto vamos a hacerle un pequeño nudito aquí pequeño remate ahora vamos otra vez nos detenemos cruzamos hacia otro lado y aquí hacemos otro remate bien, listo esta parte ya está lista ¿Sí? ahora vamos a continuar ahora con esta parte que está aquí Y vamos a reservar así de esa forma bien para esto tomé un poco más de mozasilla y tomé otro poquito de hilo y voy a tomar justamente cuatro mozasillas intercalada por cuatro cristales trabajamos con la mozasilla del número 8 así de esta forma es el mismo procedimiento, vamos a, a llevarla hasta abajo y la vamos a repasar. amarramos. Recuerden esto, dejarlo aquí hasta queremos dos o dos o tres vueltas, ¿bien? Para después luego cortarlo. No pasamos, no vamos a detener en una musa silla de la número 8 que vienen siendo estas. Y vamos a tomar una mozacilla, un cristal y una mozacilla. Estamos trabajando con la mozacilla del número 11. Así. Esa viene siendo la secuencia. Y la vamos a pasar por la mozacilla, el cristal, así de esta forma. Y lo vamos a detener en la siguiente moza del número 8 así otra vez tomamos moza silla cristal moza silla cristal moza cristal, cristal y moza silla pasamos del lado contrario de la moza silla y alamos otra vez. recuerdan el hilo que este, tenemos aquí entonces este hilo lo vamos a cortar bien nos vamos a pasar por la mosasilla del número 8 recuerden que esto tienen que repasarlo recuerden que tienen que repasarlo no lo voy a repasar por el tema del tiempo miren Subimos hacia, subimos por la mozasilla hacia el cristal. Y aquí vamos a tomar una mozasilla un cristal y una mozasilla Estamos trabajando ya con la mozacilla del número 11. Y pasamos cristal, mozacilla 11 y mozacilla 8. Así, en esta forma. ¿Ven? ahora voy a pasar y me voy a detener en el cristal que tengo aquí debajo y esto se va a repetir otra vez este paso se repite como lo pueden ver recuerden que todo tienen que repasarlo No hacer mucha presión tampoco por, para que el, el cristal no vaya a romper su hilo de esta forma. Si notan, como pueden ver, no estoy entrando por la silla que está aquí, sino directamente hacia el cristal. halo un poquito. Y voy a entrar por la silla para subir hacia el cristal. Aquí. Estoy detenido en el, en el cristal del medio. Me paso por la mozacilla, las dos sillas y el cristal aquí. Y me desté, y me voy a detener aquí. Aquí voy a tomar las sillas del número 8 y voy a pasar mozasilla cristal y me detengo en la mozasilla siguiente así de esta forma tomo otra silla y este paso se repite hasta que completemos esta ronda por favor sigan viendo nuestros videos regálenos un like activen la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando hacemos videos nuevos compartan también y rieganlo en las redes okay. y aquí finalizamos con la con la vuelta de la silla del número 8 aquí voy a pasarme por esta silla y le voy a dar esta vuelta y me voy a detener aquí no vamos a detener en la silla del número 8 bien apretando un poquito y alando así aquí vamos a terminar ya con las sillas del número 11 y voy a tomar 8 sillas de la número 11 Tenemos 8 sillas de la número 11. Y estoy detenida, mi hilo sale justamente de la mozacilla 8. Y me voy a pasar por arriba del cristal y entro en la mozasilla 8 que me queda de frente. Así. Otra vez. Tomo 8 mozas. paso por arriba del cristal y esta es la forma que tengo que tener otra vez vamos a seguir E continuamos. a finalizar y vamos a entrar justamente en la mozacilla 8 que tenemos debajo esa fue la primera, esa fue de donde salió en nuestro hilo aquí finalizamos como ustedes pueden ver ya casi casi hemos concluido el arete si gusta lo pueden dejar así y ponerle un ganchito aquí aquí lo que vamos a hacer es yo voy a, a subir y me voy a colocar en esta mozasilla que tengo, en esta perla, aquí, para que quede así. Recuerden que todo esto tienen que repasarlo para que su trabajo perdure por mucho más tiempo. Como las mozasillas quedan prácticamente en el aire, tienen que repasar. Bien. Aquí me voy a detener y me voy a parar justamente en la quinta mozacilla que está aquí en el centro. Para hacer esto, miren. Voy a tomar una mozacilla, miren, mi hilo sale, vamos a ver, mi hilo sale de este lado y me voy a colocar de este lado de aquí, de el, de esta puntita, ¿Ven? que tiene el aretito cuando lo hicimos cuando, el que tiene este botón tomo otra mozasilla y me voy a entrar no en esta donde acabo de salir sino voy a tomar esta que está aquí la primera que está aquí al lado de ella y voy a hacer esto así para que me quede así de esta forma esto vamos a repasarlo muy pero muy bien vamos a alarlo y repasarlo varias veces también como estamos terminando pueden pasar por ejemplo, para yo sostenerlo y sujetarlo mejor, yo siempre paso hacia la hacia la parte de arriba por las mozasillas del número 8. Paso para sostenerlo, que queda apretadito, así. Paso por ambas sillas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 Sigue apoyando nuestro canal, viendo nuestros videos y compartiéndolos con tus mejores amigos. Bien. O con la persona que más te agrade. Así. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo. Gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como el Rincón de Rosy. Se le queda a todas. Hasta otra entrega de rincón de rosas. aquí voy a tener que tomar la pinza porque ya la aguja no quiere seguir pasando bien ahora yo me voy a ir hacia la parte de arriba o bueno vamos quedando en la parte de abajo y vamos a repasar y vamos a quedar aquí vamos a pasarlo por aquí Hacer un pequeño remate. Así, de esta forma. Bien. Bien, chicas y chicos. Esto ha sido todo. Gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo. Esto ha sido todo. Miren qué belleza, son sumamente livianos y muy fácil de hacer. Espero que, le, to, espero que le haya gustado. Y si te gustó, por favor, regálanos un like y activa la campanita de notificación. Bye.